Vamos a hablar del de exalcalde Luis Revilla ante este comportamiento, ante esta postura donde él desde la clandestinidad y que así se mantendrá porque así lo ha manifestado justamente en una minuta que ha enviado pues genera también repercusiones, ¿por qué tomar esta decisión cuando el gobierno y la justicia le da las garantías pertinentes? Para seguir hablando de este tema y hacer también un pequeño análisis, permítame saludar a nuestra invitada nuevamente, porque está con nosotros la concejala Roxana Pérez. Concejala, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo, la saluda. Buen día, querido Edison, y a través de las cámaras, pues a todos y todas las que nos están siguiendo, que sea una linda semana. Lo mismo para usted, concejala. Y hablamos de este tema. Luis Revilla, el exalcalde, ¿cómo ve usted la postura que ahora ha tomado? Bueno, yo lamento mucho que el exalcalde no haya eh, cumplido con la citación de las autoridades combinadas por ley para contar su verdad, para explicar. Eh, en torno a los buses, su criterio, lo que ha sucedido y sobre todo para presentar las pruebas de descargo que son tan necesarias para impulsar el proceso. Sin duda alguna, en, eh, a lo largo se ha visto una obstaculización de la cual yo, por supuesto, lamento mucho. Yo creo que los recursos de los paseños y paseñas deben ser resguardados y se tiene que esclarecer lo suscitado en torno a la denuncia de supuestos sobreprecios y, por supuesto, a la grabación que le hace su amigo y, y, y cercano exsecretario. ¿Por qué grabas a alguien? ¿Por qué se pagó el 50% de anticipo? ¿Por qué hay un excedente de más de 53 mil dólares por cada bus Pumacatari? ¿Por qué los buses Pumacatari no llegan a nuestro municipio? Y, por supuesto, eso está mermando el servicio que tanto necesita y quiere la población paseña. Pues uno de los argumentos que atribuye el, el exalcalde Luis Revilla es de que dice, esto es una persecución política, él dice, según información que le llegó a él, de que efectivamente una vez que declare, pues prácticamente lo van a encarcelar, este es su argumento y de, por eso es que se mantiene en la clandestinidad, ¿qué opina usted con respecto a estas declaraciones?, bueno, yo quiero decirle al, al exalcalde, al señor Revilla, que estamos en un estado democrático de derecho. El eh, ministro Iván Lima ya le ha otorgado las garantías necesarias para que él pueda someterse al proceso y por supuesto el que él haya eh, tenido contacto extraoficialmente con alguna persona dentro de la fiscalía, sin duda alguna, para mí, demuestra de forma evidente y además de su propia boca, la intención de manipular un proceso eh, judicial y de investigación tan importante para la población y me llama eh, profundamente la, la atención. Yo eh, quiero decirle que eh, más bien la población paseña está esperando que él pueda someterse a la declaración que tanto necesitamos y, por supuesto, impulsar el proceso de contratación para que se defina lo que en derecho se llama la verdad material e histórica de los hechos. Concejala como bien lo mencionábamos, estamos en un país democrático. El ministro de Justicia, Iván Lima, le ha dado ya las garantías pertinentes para que efectivamente se presente a declarar. Sin embargo, Rebella dice, bueno... Llegaré hasta instancias internacionales, organismos internacionales. ¿Amerita hacer esto? Bueno, lo curioso es que él dice que va a llegar a eh, instancias internacionales ...para esclarecer lo, eh, lo suscitado en torno a la quema de los buses Puma Pumacatari... ...que me parece muy bien, pero jamás dice que va a llegar a instancias internacionales... ...para de, determinar lo que ha sucedido eh, en torno al supuesto sobreprecio de los buses Puma Pumacatari... ...entonces ahí nuevamente estamos eh, evidenciando una, eh, una manipulación ahí... ...pero sobre todo del de criterio del imaginario colectivo de la población... Está bien que nosotros, y por supuesto el ex alcalde, impulse el, el proceso de la quema de los Puma Cataris, que es donde nos hemos apersonado nosotros como Bancada del MAS y PSP. Pero también es necesario esclarecer lo que ha sucedido en torno a la adjudicación, que como todos y todas han escuchado, supuestamente se amarra este proceso de contratación antes de que se inicie siquiera el mismo. Coincidentemente se adjudica a la empresa que está eh, en los audios. Posteriormente hay un sobreprecio, hay una denuncia en torno a los repuestos de los pumacataris, hay el anticipo del 50% cuando la norma te limita hasta un máximo del 20%. Eh, existe además eh, el tema de que se han gastado la plata del de, eh, seguro de la indemnización y, y todo eso tiene que esclarecerse también. Entonces, eh, también le recuerdo al exalcalde que los organismos internacionales son la última instancia para llegar a ellos, tiene que eh, terminar o culminar las vías internas. Y por supuesto eso está en curso aún y como les digo e insisto, yo recomiendo más bien que se pueda someter a la justicia y pueda contar su verdad y pueda confiar en la justicia como confió en la justicia cuando estaba el señor Murillo. Cuando estaba el señor Murillo, el eh, señor Revilla ha iniciado procesos y por supuesto él también ha confiado en la justicia que eh, reclama hoy, hoy, hoy en día, ¿no? una justicia en un gobierno inconstitucional y que arrebató el poder de forma eh, antidemocrática a quienes estaban ejerciendo en ese momento la eh, voluntad legítima de la población. Entonces, eh, es, es, es un contrasentido lo que dice, ¿no? Concejala, pero también hay algo importante aquí que también tenemos que tocar este punto. El alcalde, Iván Arias, también se ha pronunciado y efectivamente dice que también estará presente para continuar con las investigaciones con respecto a la gestión del exalcalde Luis Revilla. Pero también tenemos que hablar de que hubo una plata que el seguro ha pagado y que también se ha gastado en lo que no se debería. Iván Arias también tiene que responder con respecto a este dinero. Totalmente, pues es el eh, actual alcalde, el señor Arias, quien me informa de forma oficial que se habían gastado la plata y es su secretario ejecutivo el que después sale diciendo que se la han gastado en pagar teléfono y agua. Eso es un absurdo, totalmente un absurdo contable y por supuesto eh, demuestra primero que no tienen mucho conocimiento de las normas contables para la gestión pública. Cuando se trata de recursos públicos, no puedes meter todo en una bolsa y sacar como si estuvieras sacando del sombrero el conejo de orejas más largas. Eso es un absurdo y por supuesto está vinculada a una posible malversación de recursos que nosotros también vamos a impulsar. Hemos solicitado al fiscal que se amplíe el proceso de investigación en contra del señor Arias justamente por este tema. Bueno, y es que efectivamente, si le hago la pregunta, ¿en qué ha colaborado como tal el alcalde Iván Arias para que realmente se esclarezca? Porque claro, al ser la nueva autoridad, también tiene que trabajar en este tema, en importante saber cómo se ha hecho la licitación, cómo efectivamente fue la empresa la que hizo la adjudicación de este dinero, de sobreprecio, el supuesto sobreprecio que es lo que se está manejando. ¿Cómo ha estado colaborando, entre comillas, el alcalde Iván Arias? Sí, si es que ha estado colaborando, bueno. claro está. Ese es el problema, querido Edison. Lamentablemente, después de casi un año de gestión, el señor Arias no se había personado al proceso, a pesar de que el procurador, a través de tres cartas, se lo había solicitado de manera oficial y, por supuesto, eh, no necesitaba que nadie le le requiera que se persona al proceso, pues esto es una obligación que emana del proceso penal cualquier autoridad donde hay un proceso que involucra recursos públicos tiene que apersonarse e impulsarlo para resguardar los mismos lamentablemente el señor Arias únicamente cuando tocamos el tema de la indemnización del seguro y nosotros salimos a decir públicamente que, se iba, que nos íbamos a apersonar y que se iba a impulsar este proceso, es que define de forma extraña a personas pero también debemos recordar que en el proceso se habían requerido antes eh, que se adjunten documentos sobre la adjudicación de los buses Qatar y todo el proceso de contratación emergente de esta adquisición, que son tres lotes, y lamentablemente él únicamente mandó 25 cajas que no tenían ningún informe ni ninguna documentación que sea relevante al proceso. Eso en derecho también se entiende como una forma de obstaculización del mismo. Entonces, no es que ha coadyuvado y simplemente se ha personado cuando nosotros hemos dicho que nos íbamos a personar, seguramente con la intención de... Eh, no sé, generar una incidencia sobre la población. Lo cierto es que desde mi criterio, el señor Arias como actual alcalde del municipio de La Paz, no ha coadyuvado en la eh, promoción de encontrar lo que sucedió en torno a la, a, a lo, a la quema de los buses Pumacatari, que eso es importantísimo. Él debió impulsar este proceso que nosotros lo estamos impulsando para saber qué es lo que ha sucedido en torno a la quema de los buses Pumacatari y finalmente tampoco ha eh, impulsado, promovido ningún eh, acto investigativo en torno a la adquisición aparentemente irregular de los buses Pumacatari lo último, tampoco ha presentado un programa de salvataje de nuestros Pumacatari los pumacataris no son en este momento sostenibles, la población está eh, subvencionando casi un 80% de los buses pumacatari y realmente lamentamos que no se tenga ni siquiera un programa para salvar este servicio tan necesario y tan importante para la población pasiva. Concejala ya también para ir finalizando, para hoy a las 14 horas se espera la declaración de su esposa, Maricruz Rivera, en calidad de de testigo, algo que también mencionaba el exalcalde Luis Revilla como amedrantamiento hacia su familia ante este caso. Bueno, en el caso de la eh, esposa del exalcalde, yo entiendo que en la gestión 2012 ella no era su esposa, eh, es más, creo que no tenía ni siquiera una relación, entonces todavía no encuentro el hilo conductor para que la citen. Sin perjuicio de ello, entiendo que la fiscalía tendrá su análisis y eh, la necesidad de convocarla a... Eh, declarar en, en, en oficinas del Ministerio Público. Yo, eh, de todos modos, creo que lo importante es eh, convocar a los secretarios, a los funcionarios públicos, a quienes estuvieron relacionados con el servicio de, la, de los Pumacataris y, por supuesto, la adjudicación de los mismos. Ellos van a poder dar finalmente su versión. Y, por supuesto, también presentar seguramente pruebas documentales de descargo o, de lo contrario, simplemente eh, establecer eh, su verdad para que se pueda proseguir la investigación fiscal y, y, y por supuesto, judicial de este tema tan relevante. concejala queremos agradecerle por estos minutitos y, efectivamente, había Yala siempre va a estar presente para saber qué es lo que pasa en las investigaciones y, efectivamente, esclarecer... Eh, pues lo que está pasando con los buses Pumagatari, por un lado que aparezca la plata, pero también que aparezcan los buses porque tanto se necesitan para poder movilizar a aquellas personas que efectivamente se han visto perjudicadas por la falta de 66 buses. No estamos hablando ni de uno ni de dos que pueden pasar desapercibidos. 66 es una gran cantidad. Señora concejala, le deseo una excelente semana, un buen inicio de mes de febrero, porque ya prácticamente entramos a febrero. Así es, querido Edison. Son, como decía, 66 buses y más de 80 millones de bolivianos que están en, en, en, en, eh, en torno a la indemnización de los seguros, pero también 53 mil dólares por cada bus Pumacatari que se está denunciando como sobreprecio de cada una de las adquisiciones que ha hecho el Ejecutivo Municipal. Por ende, es muchísima plata. Como dices, eh, que sea una gran semana y que en torno a este tema podamos llegar prontamente a tener una sentencia y finalmente que la población paseña sepa lo que ha sucedido en torno a los recursos que con tanto esfuerzo aporta el municipio del gobierno autónomo municipal de La Paz. Un abrazo grande, querido Edison, y por supuesto que sea una gran semana y un gran inicio de mes. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaba. Con nosotros la concejala Roxana Pérez haciendo un análisis y viendo la situación en este momento de lo que está pasando en el país y especialmente en la ciudad de La Paz con respecto al exalcalde Luis Revilla que desde la clandestinidad pues empieza a manifestar y a dar sus opiniones que para muchos dicen porque si estamos en un país democrático donde el gobierno le garantiza todos sus derechos para poder defenderse, dar su versión y efectivamente encontrar la verdad de qué es lo que ha pasado con los buses puma Catari. 7 de la mañana, 54 minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos.